Nos encontramos junto a Pedro Vacas, un experto conocedor del mundo rural, sobre todo del Alto Tajo. ¿Estas jornadas cree usted que nos servirán para mejorar lo que tenemos? Hombre, es, es bueno que hablen de uno, aunque sea mal, pero yo, en modesta opinión, creo que, que estas jornadas eh, bueno, ponen en... en eh, papel lo que lo que todos conocemos desde hace décadas pero creo que no solucionan el, el, la despoblación de, de las zonas rurales ni del alto tajo ni de la sierra cuál sería entonces su aportación es que es complejo y complicado si yo lo supiera eh, pero bueno eh, deberíamos de hacer eh, quizás al, al estilo de una revolución de la revolución industrial hacer una revolución rural una revolución del campo. ¿eh? Y, y, y, y si eso no, no, no funciona, pues a lo mejor eh, deberíamos aplicar la, la, la misma, eh, la, el, los mismos métodos que han aplicado en, en la costa. O sea, han, se ha repoblado la costa, repoblemos también con... con ...la sierra con, con, con hoteles de, de, de calidad... Y, ...y con y con restaurantes y con casas rurales... ...pero al estilo, al estilo de, de un turismo de interior, por ejemplo. Habla del consejero, por ejemplo... ...del agua y del oxígeno... ...las zonas despobladas somos los mayores productores de ambas... ...¿cree usted que se podría de alguna manera cobrar? No es que se debería, es que se debe cobrar es que se está pagando por, por, por el, el, la producción de oxígeno y por, y por el, los humideros que tenemos de, de, de CO2, entonces eh, el, el CO2, la contaminación, es un es un producto que está en el mercado, es tiene, tiene un valor. ¿eh? ¿Qué otro valor nos pueden aportar, por ejemplo, los animales, en este caso las cabras? Los animales, eh, digamos, las cabras, eh, las ovejas, eh, el, el, el, el ganado vacuno, el ganado caballar, es, es esencial para, para el mantenimiento no solo de las zonas rurales, eh, es para, es esencial para el mantenimiento de las, de las grandes ciudades. Eh, son son los que eh, los que limpian el campo, son el, el la herramienta eh, esencial y principal en, en, en la prevención de incendios, eh, porque aquí se, se, se, se, se, se gastan muchos millones en, en, en los incendios, en, la pre, en, en apagar los incendios, pero muy poquito en la prevención cuando los, los animales es el mejor, la mejor herramienta eh, que, que, que en la actualidad tenemos para, para conseguir que, que los campos no sean, no sean depósitos de combustible y ardan con, con, cualquier, con cualquier chispa con cualquier eh, elemento extraño.